a decir para, el que diga para, me diera con un bueno, pie. gente, estamos aquí con el, con el club de jubilados de Enduro Cenizate. Este es el presidente. Aquí está el presidente. El, el for president. Si necesitáis algo de él, pedíselo que os va a ayudar. Lo que queráis. Lo que queráis, os lo va a dar. Uh, por el Estado. Y por el Ayuntamiento de Cenizate. Ahí está, ahí está. Vamos, oh, sí, Juan sí. vamos vamos a todos, se para, para y nadie le dice ni que necesita. Ya, ya, para Juan Fernando, para, para. así no Ay. va bien la cosa, ¿eh? No, no, sí, yo sí, eh. Ya, ya, estoy de broma, coño. No parar, mi puta vida. Estoy de broma. Mira. Sí. mira. mira. mira David, David. Pasa si quieres. Venga, pasa. ¿Todo bien ahí o qué? Se salió a... Dani, ¿se le ha salido la cadena? Se a... Parad. parad, parad, parad. Un segundo, se le ha salido. a Dani la cadena. ¿Salió Sal... no, no, no, Se, se, se no, le sale lo... de vez en cuando, se le sale de vez en cuando. Yo creo que se le ha salido solo, eh. Se le ha salido solo, eh. ¿Has salido a almorzar para todos o no? La un poquito el asiento, no mucho, eh. Cuanto paran ya, tabón, pues, tabón, tabón. Eh. ¿Sabes? cuando más cuando cuando que el de delante se para, ya tú, sí. el cuerpo claro. se te para. Suba andando, Dani. Sí, sí, no, ya. A mí me lleva la bici para no forzarle. Mira, Yo te espero y ya está. aquí que no se ve mucho tío ¡Me cago en la puta ¿Eh? ¡Eh! no pongáis nerviosos ¿Por dónde? Es? Yo creo, yo creo que nos hemos salido. Cambiar. Ah, claro. ¿Qué, sin... Sin cambiar, no... Cuando subas, Dani, bájate un poquito el asiento No lleves alto hasta arriba Porque te da mejor Te da mejor para mover el cuerpo Cambiar el peso Y aparte, si tienes que echar pie al suelo, es más fácil Trabajas un poquito, mira, yo siempre que subo La llevo ahí ¿Vale? Bajar los cambios, eh mete el chicha Perdón. Tírale, tírale, cuidado. Cuidado Ah, para. Un ¿Sí? Aflojar un poco, aflojar un poco Pará, pará aquí, hay ya, nada, nos vamos a parar, ¿Sí? aquí, aquí ¿Ahí bien? Sí, muy bien, ah. me está encantando no pero... Nada no, eso mira eso es un mal día ya está Hay que tener mucho cuidado con los son peores los matorrales mira ¿ves? yo cada dos por tres las reviso sabes y estaba anoche engrasé el muelle lo desengrasé y lo volví a engrasar cago en la puta que se me ha ido ya una raya te <risa> <risa> <risa> y voy matado voy apagado, voy apagado ¿Eh? ¿Se me ha ido una? Por mí se me ha ido ¿Sí? ya ¿Sí? ¿Sí? No, no, no, no, no, no, Calla no, Es que esto tiene 12 y aquí no tiene 5 Sí, pero que escucha no? Que se le ha ido de verdad una nada más, ¿sabes? ¿Eh? Que se le ha ido una nada más la, ¿Y a mí ninguna? Pues sí si Claro, te una... llevas mil Hoy la iba a poner, no le iba a poner cacharro Claro, y te hubieras venido bien de 10, 11 de... Tienes que ponerle o, tío, un estender A ver si pillo dinero No sé no puedo hacer un Espectacular. Espectacular. Es que no hemos perdido arriba. Espectacular. Ya vi, lo Ya vi. Para, mira. Para, Zeppi. Lo sé, no por donde cuando veo que está ahí. Parad, parad, parad. Para? Que se la ha ido, se ha ido. me da librada. Joaquín, <ríe> me da librada. Es que te ha rebalado la rueda de atrás, tío, ahí en la curva, ¿sabes? Por aquí he pasado yo también, Tepi. Vamos, moña. Cuidado, cuidado que los motores aquí... Hay un ese... de de sí. Nada, dale los motores. motores Unas libradas hechas ahí Y yo he tenido también otra Se ha estado ahí, como que me ha rebotado sí, sí, la bici se, Y se te ha ido, se te ha ido de atrás Y, y de adelante Se te ha cruzado y... Al de atrás se te ha ido adelante ya sí, sí, se te ha cruzado La bici, tío, tro... es otro... Es un a <risa> algún tabaco Tira, tira, tira Tira, ah, tira, tira Tira, tira, tira, tira Albol ¿no? nuevo. Ah, claro. loco, coño. Yo llevo una sierra Zeppi, no, para... <risa> Que la llevo, que la llevo. Acá, la loco, ¿eh? ¡Buah! qué jale ¡No! salir ahí. El llantazo me ha pegado aquí, macho Pero estamos las telas, tú sí, sí, sí. Pero escúchame, es que un pro como tú No sabe saltar el árbol sí, sí, sí. Cuidado ahí con la rama esa, eh todo menuda contraperaltada ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Oh. Me quedaría atascado ¡Dios! ¡Uso una de mierda! ¡Ah, ¡Oh! Mierda, qué mal ahí, te da la piedra, eh, qué. ¿Eh? ¡Qué rambla más atrapajosa! ¡Oh! ¡Le he pegado! ¡A la llanta, al motor! ¡A todo, eh! ¡Que venga el colega! ¡El es ¡El ¡El ¡El aquí, aquí. No, que no va por ahí, no va por ahí <tose> Sí. Hey. además significa solo 5 kilómetros si es que puedo salir hasta desde de, de, de casa ¿no? sí, sí, y ¿no? un colega mío viene de Villamarea que está ahí la este, suelo y tal, está a 150 metros de, de insomnia esa está en sitio ahí, ahí también está el demonio bueno, para, ¿Cómo has, ¿Cómo has aparecido por ahí en el este pueblo? Tío? ¿Cómo has aparecido ahí? ¿Le daña? ¿Le daña que está ahí? Sí, ya, lo sé sí, sí. Había poca industria por aquí Y esto lo bueno de ayer es que no es todo lo que Aquí no es cierto, no va a saber la de No es Yo si se es por ahí, ya te encuentras muy... Senderita Están las pelotas, en la zona de... Yo y por ahí, están jodiendo ¿no? sí. Endurito, si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta, compartir con el resto de Endurito que hay por el mundo y suscribiros al canal, que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo.